Comunidad UFV. Con Alfredo Arense y Guillermo Vila. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, 12 en punto del mediodía, 12 de la tarde. Eh, ¿Se oye bien por allá afuera? Sí. Bueno, vamos a describir primero lo que está pasando hoy en la Universidad Francisco de Vitoria. Hoy se estrena un programa que se llama Comunidad UFV, que pretende juntar a los eh, profesores, a los alumnos, hacer un programa de radio todos los miércoles de 12 a 1. Aquí en la universidad estamos en un edificio precioso, en un estudio de cristal, y al otro lado en la grada hay un montón de alumnos que nos están viendo en este momento, que yo creo que si gritan todos fuerte a lo mejor se oye, no sé si se va a gritar, eh, o a que aplaudan, a ver, ¿sí? Sí, soy un ah, poco, ¿no? Soy es que la, la ley de la radio es que yo no puedo hablar hasta que no me saludes, Alfredo. Por eso Don no Guillermo diciendo. Vila. ¿Qué tal? Ah, buenos días, Alfredo. ¿Cómo estás? Muy bien. Pues con muchas ganas de empezar este programa que se llama Comunidad UFV. Que tenemos a un invitado de excepción que va a ser un poco como nuestro padrino que le tengo aquí a la izquierda y que está haciendo un Instagram en este momento, sí, Francisco. Que la, la, la tele le ha poseído. Se llama Francisco. Luego daremos el apellido y, y el nombre. Frank, realmente. Frank Blanco, que está por aquí y que en un momentito hablará con nosotros de radio y de un montón de cosas. Estrenamos el programa Comunidad UFV dentro del marco del Día Mundial de la Radio. Radio, y nuestro objetivo es hoy tener un montón de actividades, vamos a tener mesas redondas, ¿verdad eh, Guillermo? Sí, eh, vamos a hacer una edición especial de Comunidad UFV hoy de 12 a 1, a partir de la próxima semana para que los oyentes se vayan familiarizando haremos el programa de 12 a 2 dos horas de duración, una primera parte más informativa, otra más de entretenimiento, hoy edición especial con motivo del Día Mundial de la Radio, arrancamos Comunidad UFV, un programa muy especial como estabas contando Alfredo, y después dos mesas redondas una a la 1 y cuarto, por si alguien nos está escuchando, vive cerquita y se quiere venir en la que vamos a hablar con profesionales de la radio de primer nivel va a estar Juan Ramón Lucas, va a venir Alfredo Menéndez, eh, va a venir María José Navarro de COPE y Virginia Díaz de Radio 3. Eso es. Y luego después de comer otra mesa redonda con alumni. Una mesa redonda estarán antiguos alumnos que se dedican actualmente a la radio, que trabajan en medios de comunicación en radio. Eh, tendremos a, a Borja Fernández que está con Alcina todas las mañanas, tenemos a Alejandro Alcalde antiguo alumno de la universidad y que también ha estado en 40 Classics en Kiss FM, en un montón de sitios. Bueno un largo etcétera, no nos queremos extender mucho más. Deciros que este programa lo tendréis en el formato podcast, un formato por el que apostamos mucho. Eh, tendréis estas entrevistas todas troceadas para que podáis escucharlas en cualquier momento. Y por supuesto, este programa que va a estar todos los miércoles de 12 a 1 aquí en la Universidad Francisco de Vitoria. 12 a 2. 12 a 1 Guillermo, de 1 a 2 yo. Correcto. Eso es. Dios mediante. Y si no doy a luz porque voy a ser papá dentro de nada, pues si. Esto estoy... tenías que decirlo y muy sí, bien dicho sí, en sí. los primeros minutos. Porque a lo mejor del... el programa que viene no estoy, y dice "Fue Mancho. El este primer Claro, ya ha desaparecido, vas a ser papá otra vez Eso es, voy a ser otra papá vez, otra vez, otra vez. Bueno, bien. pues lo primero, haciendo los honores eh, Por supuesto, como no Tendremos a nuestro rector, a don Daniel Sada Que estará aquí en la, en, en la universidad Y que estará en el programa de Comunidad UFV, Pues para hablar un poquito de este programa y de cómo hemos llegado hasta aquí, además en un marco incomparable, porque es el 25 aniversario de la universidad. El marco incomparable te ha quedado extraordinario. Bueno, es una muletilla se que se usa en radio y queda muy bien. No, pero además que es verdad, porque estamos celebrando el 25 aniversario de la Universidad Francisco de Vitoria, y hoy, aunque es verdad que la radio consiste en crear imágenes mentales, como nos están grabando decenas de móviles alrededor, pues seguro que hay gente que lo está viendo. Y está viendo como en esta preciosa mañana soleada, pues hay muchos, muchos alumnos en las gradas del estudio lado de onda universitaria, algún profesor que vio por ahí, compañeros, así Así que muchísimas gracias a todos por querer estar con nosotros en este primer programa de Comunidad UFV. Que si sí te parece, eh, Freddy? Pues empezamos sin más preámbulos a las 12 de la mañana y 3 minutos, hora menos, en Canarias. Comunidad UFV. Vive la radio. Bueno, pues qué mejor manera de arrancar este primer programa de Comunidad UFV que con el rector de la Universidad Francisco de Vitoria, Daniel Sada. Muy buenos días. Buenos días. Y muchas gracias por estar con nosotros. Eh, lo primero que queríamos plantearle precisamente es cómo veía la conveniencia de este formato que arrancamos hoy. Un programa de radio hecho por profesionales eh, y con algunos de los mejores alumnos o de los alumnos más destacados de nuestra universidad. Pues me parece fantástico y, y mejorable porque al final en la vida universitaria el fuego real eh, añade mucho no y, eh, y aunque hay que hacerlo hay que, hay que hacer eh, fogueo y fuego, fogueo en, en las clases pero pero que parte de la vida universitaria se haga como es la vida profesional real, me parece que es fantástico. Para nosotros la, la idea de comunidad, que, que da nombre a este formato y a este programa que hoy estamos arrancando en este Día Mundial de la Radio, eh, pues para nosotros esa idea de comunidad es la de un equipo de personas que buscan juntas la verdad, que se comprometen en esa búsqueda, en ese diálogo creativo de apoyo mutuo que se forman, que no se conforman, valores que tienen mucho que ver con esta casa desde hace precisamente 25 años. Pues sí, eh, este es el la fuerza motora de arranque de la universidad es justo esa, el ser una comunidad que busca eh, y que precisamente porque busca está abierta a la realidad, quiere transformar esa realidad y quiere poner en juego lo mejor que cada uno tiene eh, como parte de esa comunidad. Uno de los eh, objetivos de este programa en general de, de, de los medios de comunicación de la universidad y de del Grupo Mirada 21, eh, es acercarnos a la realidad con, con, con profundidad, ¿no? huyendo de esos reduccionismos que, que muchas veces encontramos en, pues en otros medios de comunicación, ¿no? sin meternos en muchos líos, pero sí que a veces hay unas miradas muy cortoplacistas a la realidad o, o, o limitada por, por, pues por, por prejuicios ideológicos o de, o de, o de, o de cualquier tipo. ¿no? Es, ese es nuestro objetivo y lo que vamos a intentar en este programa y lo que intentamos en los medios de la, de la universidad, eh, algo necesario ¿no? en la sociedad de hoy. Sin duda, eh, creo que una cosa que comentamos mucho en la universidad eh, es que todos somos todos somos capaces de, de cosas estupendas y cosas malísimas y todos tenemos eh, luces y sombras en todo en, en las relaciones con las personas que queremos en, en, eh, en la relación con nosotros mismos eh, y de lo que se trata, eh, creo que de lo que se debería tratar en este caso en el ámbito de la comunicación es ser capaces de rescatar de la realidad lo bueno que tiene porque vaya si hay malo, por supuesto que hay cosas malísimas no se trata además de ser ni utópicos ni ingenuos pero sí está en nuestra mano tener una mirada sobre la realidad y una comunicación de la realidad que observamos, que sepa rescatarte lo bueno, que hay muchísimo, porque estamos bien hechos, la realidad y la vida es maravillosa, pero si nos empeñamos desde los medios de comunicación en tener una mirada o superficial o que lo único que sale, sabe es destacar y rescatar lo, lo, lo que más envilece el ser humano en vez de lo que más ennoblece, pues estamos haciendo un flaco favor a la realidad como es, porque estamos hechos para el bien, estamos hechos para disfrutar y para provocar el bien, aunque seamos conscientes de que muchas veces provocamos el mal. Este es un año eh, fantástico para nosotros porque eh, estrenamos el edificio de comunicación, hablábamos antes fuera de micro de la luz que hay aquí, del estudio tan maravilloso que tenemos, de este programa que comienza, que es eh, Comunidad UFU, de este día de la radio que vamos a tener un montón de, de gente, de invitados y que va a tener el broche final con antiguos alumnos de la universidad que actualmente se dedican a, a la comunicación, que se dedican a los medios de comunicación, en la radio y demás. Eh, se cumplen además 25 años de, de la universidad. Nosotros, eh, tanto Guillermo como ellos somos antiguos alumnos, sí que han cambiado muchas cosas en la universidad, pero ¿cuál es su percepción de la universidad? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué hay nuevo en la universidad? ¿El crecimiento dónde se ve más? ¿En los edificios o en la gente en, en, en los que están fuera ...de la universidad y que, y que un poco llevan pues, el espíritu de la universidad. Pues mira, yo creo que desde luego ha cambiado en, en lo visible... Porque el, eh, viendo fotos ahora de hace 25 años verdaderamente es eh, muy gracioso ver el, el camino recorrido y, y por supuesto pues el desarrollo del campus, instalaciones que ya las había magníficas porque arrancasteis sobre todo en comunicación con los laboratorios que para la época eran verdaderamente revolucionarios pero claro, viendo esto, aunque solo sea en volumen, pues eh, ha cambiado mucho y eso se ve mucho pero desde luego creo que se ve más el que ahora es... Muy difícil tener una cena con los amigos, ir a cualquier sitio y tal, que digas, pero ¿dónde trabajas? En la Universidad de Francisco. Y yo digo hombre, si, <risa> si mi compañero de trabajo, si la enfermera que me atendía en el hospital, si el, mi hijo o mi sobrino están estudiando con vosotros, verdaderamente la presencia en la sociedad, y además una presencia que normalmente tiene un tono común, que es que todo el mundo te dice que en general o mucha mucha gente te dice la verdad que, que los, los licenciados en, en esta casa los graduados pues tienen algo especial dice no sé qué hacéis. O, y, o cuando vienen a la casa y dice que hay una no sé un ambiente especial se nota algo especial seguramente no saben describirlo pero lo dicen diciendo algo bueno no o sea diciendo algo que perciben como, como positivo y eso no lo da el ladrillo y no lo dan las, los laboratorios, lo dan las personas y, y vosotros como exalumnos y los trabajadores de la universidad, además, creo que, que lo que queremos ofrecer al mundo poquito a poquito lo estamos dando, que es eh, algo que cambia el mundo mejor. En este año estamos echando la vista atrás en numerosas ocasiones en este 25 aniversario de la universidad, pero también os pareció un momento para, para preguntarle por el futuro, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la Universidad Francisco de Vitoria? Pues mira, los límites son, son muy difíciles de decir en un momento en que desde hace no mucho las universidades, eh, bueno, o quien quiere estar atento al futuro, nos damos cuenta de que también la educación a pesar de que creíamos que la educación no cambia, también la educación va a cambiar radicalmente y que la forma en que ahora concebimos que se dan grados de cuatro años con título oficial que años, tal, todo eso va, va a tener tal revolución eh, y el consumo, perdón por la palabra, pero el consumo de formación eh, superior en educación superior en este caso va a cambiar tanto que uno no sabe cuáles son sus límites hasta ahora pensábamos por ejemplo que para nosotros los límites eran físicos en el campus porque nuestra apuesta era tener un solo campus y hacer un tipo de vida aquí que no la puedes hacer cuando estás en muchos campus o estás en un campus urbano y tal, eh, bueno quizá eso cambie por ejemplo porque es, es eh, inaplazable in, eh, insoslayable la, la apuesta por el online, estar presentes en el online que hasta ahora no ha sido una intención particular de la universidad y lo tiene que ser a partir de ahora eh, no sabemos cuáles son los límites de los grados porque que ahora estemos eh, pretendiendo para el año para el curso próximo abrir un grado en ciberseguridad que es algo demandado ...enormemente por las empresas que están en esto y demás, ciberseguridad y ciberdefensa... ...pues eh, era impensable hace unos años, porque parecía una cosa muy específica... ...pero es que ahora se convierte en una necesidad brutal, quizá más que titulaciones... ...entonces tanto los las titulaciones como la forma de, de entregar o de aportar la formación y tal... ...van a cambiar tanto que esos límites no sabemos cuáles serán... ...entonces yo como veo a la universidad es como una universidad que sigue teniendo claro lo que quiere dar, que es algo que haga crecer a las personas y que haga mejorar a la sociedad, eh, pero que está abierta y que está sabiendo leer el futuro para entregarlo en, el, en los formatos que deberás adaptar a ser más aportantes. Como la persona está en el, en el centro de, de lo que hace la Universidad Francisco de Vitoria, eh, también queríamos preguntarle, eh, eh, si tuviera que elegir tres palabras con las que le gustaría que cualquier alumno que pasa por un grado, un posgrado, un máster de la Universidad Francisco de Vitoria se quedara de su paso por la universidad, ¿cuáles serían esas palabras? Pues mira, creo que voy a elegir las que por otro lado tiene todo el sentido, que es las que tienen que ver con nuestra tríada, nuestro ADN del, de nuestro modelo pedagógico que es eh, las tres Ds, despertar, descubrir, decidir. A mí me, me encantaría que un alumno, que mi hijo, que tengo uno que ya ha acabado y dos que están estudiando aquí ahora, cuando salgan de aquí puedan decir, he, descubierto, eh, eh, he despertado, me han despertado con preguntas y, y he despertado a la vida, a, la, a, las, a, a las cosas profundas de la vida, al sentido. He descubierto, he descubierto cosas valiosas, he descubierto cosas que son verdad en mi vida y que por tanto me, me, me ayudan. Y he decidido, he tomado decisiones de, de comprometerme con la realidad, de darme cuenta de que soy un privilegiado, he podido ser universitario, he recibido mucho y tengo que entregarlo. Entonces, he, he, he despertado, he descubierto, he decidido. Pues, eh, rector, que ojalá desde Comunidad de podamos responder a la misión y que podamos responder a la visión y a los valores que la Universidad Francisco Vitoria trata de, de imprimir a sus alumnos y desde aquí, desde este programa, pues invitarle cuando quiera, que esta es su casa, por supuesto, no es nuestra, nuestra suya sobre todo, para que venga y a ver si le podemos traer un café, unas pastitas o algo, que hoy no hemos tenido tiempo. Con esto de la tercera, estamos muy nerviosos. ¿eh? Está muy bien. Muchísimas felicidades por este día. A todos, felicidades por el trabajo. Y esto nos ilusiona no solo a vosotros que lo hacéis, sino a todos los demás que lo disfrutamos. Pues muchísimas gracias. Nosotros continuamos, Guillermo, en Comunidad UFV, que tenemos un día por delante sí, sí. interesante. Venga, vamos con más cosas en este Día Mundial de la Radio. Estás escuchando Comunidad UFV, con Alfredo Arense y Guillermo Vila. Bueno, pues aquí seguimos en Comunidad de FV, en el estreno y, y es el momento, es el momento de dar la, dar la felicitación a Fran Blanco por su excelente estado de forma, por su sonrisa. Pero Hombre, sobre todo, darle qué, las gracias por haber venido aquí al programa. Qué bien, muchas gracias. ¿Esta es mi casa también? Esta es tu casa también. Vale. ¿Qué te parece decirle al rector, esta es tu casa? No, muy, muy, a ver, muy acertado. Los nervios, los nervios, muy acertado, pero pues, su casa es. Claro, eso es, así ¿no? es. Lo que No sabemos crea... si seguirá siendo la nuestra. Bueno, de momento sí. De momento, Después sí. de la entrevista no lo habéis hecho tan mal y seguís. No está mal, no mal. Oye, gracias por la invitación. Es un placer y un honor tenerte aquí y, y además, felicidades por seguro este que, que precioso chicos están encantados de poder verte y escucharte. Bueno, hola chicos, eh ¿hace mucho frío ahí? Bueno, un poco, sí, un, que poco. Que sí, un poco. Bueno. Ahí están. Bueno, eh, Fran Blanco, que es un tipo de radio de toda la vida, decíamos antes en un Instagram, eh, en una stories de Instagram que hacíamos, que es un tipo de radio de toda la vida, que yo lo conozco desde hace muchísimos años. Eh, tampoco, pues, tampoco tanto, pues no, somos tan 40. no somos tan mayores, no, Alfredo. No, pero, pero tú entraste muy jovencito a los 40, ¿no? A hacer anda ya. Bueno, a ver, jovencito, eso es relativo. Eh, yo, yo, yo, creo, yo creo que a la, a la radio de primera división, no, a una cadena nacional como podían ser los 40, que es donde yo hice Anda Ya, yo llegué tarde. Yo siempre he pensado que, que empecé la radio muy pronto, pero tardé mucho en conseguir que se abriese alguna puerta. Y poder ganarme la vida de verdad haciendo lo que me gustaba. Pues mira, uno que sí que entró en la radio muy jovencito, además esto es de verdad, no sé si fue con 15 o 16 años, que él me lo corrija, es alguien que tenemos al otro lado del teléfono, que no ha podido estar aquí en directo con nosotros, pero que está al otro lado del teléfono, que es Javi Nieves, eh, que presenta, como bien sabes, Buenos Días, Javi Mar. Javi, ¿qué tal? Oh. La, yo bueno, yo sigo siendo joven, ¿eh? me ha pasado que a Fran, yo sí. hace 3 años, 15, tengo 18 Oye, qué bien que estéis los dos aquí en este día de la radio y en este estreno del programa Comunidad UFV Y sobre todo para decir que no hay tanta competencia, que nos llevamos va? bien entre la gente de la ¿Cómo? radio claro que ¿Cómo sí? que no? Vamos a ver, que nos ponga Juan Rayo delante de un <risa> a correr, <ya> verás. <risa> Oye Javi Nieves, yo que pensaba que ibas a estar aquí, yo he venido por ti Sí, yo he venido, mira, tío, yo he venido para mira, verte porque hace tiempo que no nos vemos. Fíjate, estoy en, un, estoy en un acto de también del día del día de la radio y un manifiesto que se va a leer a favor de la radio, de la radio del futuro. Y, y pues no, no, no, tengo, no puedo estar en dos sitios, bueno, pero, es igual, pero ya, queda ya, pendiente la caña. Ya ¿eh? quedamos otro día, si todo ah, todo, no, sea, todo eh. sea por brindar por algo, ¿no? Aunque sea por la radio. Oye, la, primer, la, la primera pregunta que os lanzo a los dos, así de una manera eh, genérica, la pregunta, eh, pues eso, de Perogruyo, ¿qué tiene que hacer un chaval, un chico que está estudiando aquí en la universidad, como todos los que están viendo ahora? Porque Javi, tenemos una grada aquí, está lleno de gente, de alumnos que están escuchando ahora mismo. ¿Qué es lo que tiene que hacer alguien que quiere dedicarse al mundo de la radio? ¿Ponerse a hacer un podcast o llamar a una puerta a un gran medio de comunicación? Empieza tú, Javi, empieza tú. Pues hacer radio. Si te gusta la radio, ponte a hacer radio. Porque, porque ah, mira, ahora mismo lo estaba hablando. Ahora mismo están todos los medios para hacerlo. Es decir, tienes un móvil con el que puedes grabar ya. Te puedes descargar cualquier programa de edición de, de, de audio y puedes subirlo a la red. Eso es hacer radio. Y eso es. Entonces, si te gusta la radio, bueno, ojalá hubiéramos podido hacer eso, Fran, en nuestra época. Yo pff, ahora mismo los no sé medios... Hombre, es, verdad. Claro, ¿verdad? Es, ver, es verdad que ahora Si tú vas a una radio y no te abre la puerta Tú tienes la oportunidad De, de hacerte oír y de llegar a gente ¿no? Que esto antes no pasaba Yo recomendaría agotar posibilidades O sea, lo que dice Javi Pero si puedes además llamar a la puerta de alguna radio Muchísimo mejor porque eh, Los medios, al final del programa va a sonar Pero luego también Lo interesante de la, de la radio Es rodearte de gente que, que haga radio y, y siempre aprendes cosas Ah, o desaprendes, pero que en todo caso ya es aprender, ¿no? Oye, Fran, eh, y Javi, buenos días. Eh, Javi Nieves, ¿cómo estás? Eh, ¿A qué a qué personas admirabais vosotros cuando teníais 18 o 19 años del mundo de la radio? Joab, yo mira, yo tenía yo era muy, muy muy fan de un señor que se llama se llamaba, porque murió, Federico Pérez de Lema. Y hacía un programa que se llamaba Tutti Frutti en Radio Cadena Española. Era un programa nocturno eh, y, y yo lo oía escondida. Yo creo que era el, el, la magia de lo prohibido. Que porque me tenía que meter con mis wallboards en la radio y escuchar el programa a escondidas y que se enteraran mis padres, porque si no, al día siguiente me caía la mundial. Y entonces esa magia de lo prohibido de escuchar a Federico y a Goma Espuma también cuando estaban en Antena 3 por la noche, pues para mí, vamos, era pff, pasión absoluta. ¿eh? Yo es que eh, con un nombre es imposible que me quede, porque yo he mamado la radio desde pequeño. O sea, yo recuerdo ser un niñato, la radio la ponía en mi casa mi hermana mayor, que se ponía generalmente a los 40 y yo he crecido oyendo Los 40, oyendo a Juan Ortega, eh, oyendo a Fernandisco, pero luego también mucha radio hablada. Yo recuerdo que esto la, la gente se olvida, ¿no? Porque la tele es como que se apodera del profesional. Pero Jordi Hurtado, al que, que está todas las tardes eh, compitiendo conmigo en la tele en Saber y Ganar, hacía eh, un concurso brutal en Radio Barcelona, que era Lo toma o lo deja. Y lo hacía hasta esta hora. Y yo me recuerdo como, como un niño todos los días escuchando escuchando ese concurso. Es que los 40 Fran era lo único que había. También o sea, es verdad. Yo, yo, claro, no, no había... Bueno, luego había emisoras locales, pero pero, pero los 40 como que... Es que todos hemos empezado escuchando los 40. Yo, de hecho, he hecho pues como tres pruebas. Para, o sea, te quiero decir que, que las cosas también, ¿eh? para los que nos estáis estudiando, para los que estáis estudiando, que os van a decir que no 250.000 veces. A mí me ha, me ha pasado. ¿eh? Es decir, yo cuando empecé empecé a probar... Empecé a llamar radio por radio y en una te dicen, no, no, es el momento no, no nos gustas, no, tal, eh, pues llamaba, después de los cuarenta llamé a Radio de Vinilo, oye, por favor, tal, no, o sea, te llevas tantos noes, que es, yo creo, una prueba de resistencia, porque era lo único que había, y, y joder, ahí es que es que ha empezado todo el mundo. De Nada, hecho, es, a mí, es... antes de, de yo empezar a trabajar en, en los 40 y de estar en Madrid haciendo Andaya y todo lo que, lo que luego hice… A mí en tres ocasiones eh, me, me cerraron la puerta en esa misma emisora y las mismas, las mismas personas que me cerraron la puerta luego me la abrieron. Y no se acordaría ni de ti, claro. Es, no, no, claro, pero yo sí me acordaba, de, me acordaba de ellos. Y en la radio de mi pueblo, que es donde yo empecé y donde realmente aprendí gran parte de lo que sé, que es Radio Mollet y estuve casi 10 años ahí, de ahí me echaron un par de veces. O sea, no, no, en serio, Javi Me echaron y una directora incluso me dijo Mira, yo era muy joven, yo empecé con 13 años no O sea, yo pasé mi adolescencia sí, ahí, que yo, fue ¿no? terrible, pobrecillos y, y incluso la directora me o sea, dijo el bigote te salió ahí, claro Sí, sí sí, sí, sí, y, y sí <risa> yo, yo, yo llamé a la radio para preguntar para Pregunté por Joaquín Luki lo primero Porque yo, claro, era el referente que tenía Oye, ¿puedo hablar con Joaquín Luki Cuando se puse yo creo que me cagué mi cagué de encima bueno. De la emoción, de, de los nervios De hablar con Luki y le dije, yo quiero trabajar en esto. Y me dijo, mira, preséntate a un concurso. Y yo, ¿qué es? que este, una cinta, enviarla. Y yo dije, mira, eso no, porque seguro que, que la cinta se traspa, Yo quiero ir. Me dijo, bueno, pues vente. Fui, eh, eh, Jauregui me hizo una prueba. Con, con Nico Figuera fuimos los dos. Se quedaron con Nico. Y, y, y yo, no, no, no, no claro, no tenía opción ese año. Pero todos esos recuerdos te motivan tanto, macho, cuando los, cuando cuando ahora con el tiempo los ves con perspectiva y dices, joder, qué ilusión, es que aceptábamos 200, ¿no? Ese. Javi, eh, y Fran, ahora mismo la radio eh, está en otro punto, ya no se consume la radio, no hay esa pasión, no hay esos referentes, ¿sentís vosotros lo mismo? Que la radio está cambiando y va hacia, hacia, otro, hacia otro punto, nosotros tenemos contacto con los alumnos todos los días y sí que notamos eso, que ellos escuchan programas, pero de otra manera, no, no es como nosotros, ¿no? Sí, yo estoy seguro que la radio va a cambiar en la forma de consumo, lo que no es normal es que esté cambiando todo y no cambie la radio, que cambie la forma de consumir televisión, que cambie la forma de consumir música, que todo sea la carta y que la radio no sea la carta, de esto sabe no mucho Alfredo, que yo he hablado muchísimas horas con él de esto. Mm. Y la radio o pasa por ahí O pasa por ahí Pero bueno, de hecho ya está en el, en el proceso Y fíjate, así como había mucho agorero eh, Hace años, yo creo que, que Ahora todos más o menos tenemos el pensamiento De que eso no tiene por qué ser malo para la radio no. Porque la radio yo creo que, que goza de, de buena salud lo que pasa es que hay que saber complementarla y, y yo creo que ese mm. es, ese es el, el camino y de hecho yo creo que se está haciendo más producción radiofónica ahora que, que hace 10 años, porque tú sigues completando las parrillas de las emisoras, pero luego estás haciendo mogollón de contenidos ya para el podcast, eh, para el online, etcétera, etcétera. O sea que que no tiene por qué por qué ser malo, que mm. mucho durante mucho tiempo ha parecido que, que internet nos come, ¿no? Y que y que nos vamos todos a la calle. Sí. Oye, la, la, son una curiosidad, una pregunta, vamos, la... la la entrada en escena de las famosas consultoras en la radio, eh, tanto en la radio musical, en la radio fórmula, como en la radio convencional, eh, los beneficios los, los sabemos, ¿no? Y algunos son muy evidentes, pero eh, ¿puede provocar que se pierda algo de ese alma que tuvo la radio de los 90? ¿Esa radio de las estrellas? ¿Esa radio eh, no, la anárquica? No y... Las la consultoras no son un tostón. Bien. Porque Gracias por, por el titular. Decirlo, que no oír. Entonces. Siempre te van a decir lo que no quieres oír y lo que tu jefe no ha sido capaz de decirte. Lo que pasa es que una buena consultora te tiene que decir lo que el oyente quiere de ti. Y ante eso solamente puedes hacer una cosa, o plegarte y hacer lo que el oyente quiere, o bueno, o tienes la otra opción, que es decir, voy a hacer lo que a mí me apetece, me gusta, pero saber que vas a sacrificar eso... Para mí ese es el, esa es la lectura un poco de todo este tema de las consultoras, pero luego son tostones. ¿eh? Fran pone cara sí, a no, no, no, no, porque, <risa> no es que, no, porque yo, yo, soy, yo estoy ahí a medio camino y he trabajado con ellas y sigo trabajando con, con datos de, de consultoras. ¿no? Entonces me parece que es muy útil, me parece que, que es bueno que ha aportado eh, pues eso, un, un poquito de conocimiento que no teníamos antes de qué es lo que quiere el oyente. Y esto que dice Javi es así, ¿no? está muy bien porque tú sabes lo que quiere el oyente. Pero, yo voy a poner ahí un asterisco, eh, y, y además yo esto lo he hablado con, con todos mis jefes en los últimos años, y es, las consultoras nos aportan datos, están muy bien, pero los que sabemos de radio somos nosotros. A mí no me gusta, y no defiendo que la consultora se convierta en la biblia de la radio, de un programa o de, o de una parrilla, o sea, creo que es una herramienta que tenemos que, que manejar, sin olvidar, que el que tiene el contacto eh, con el oyente eh, en cada momento somos nosotros. Y luego hay una cosa de sentido común. A lo mejor va a parecer que voy contra contra el sentido de la consultora, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de una, de una radiofórmula, ¿no, Javi? Que, que nos dicen, esta es la canción que más gusta. Yo siempre he pensado, antes incluso de las consultoras, que es muy bien, se hace esa encuesta, eh, se le pregunta a la, a la persona, ¿te gusta esta canción? ¿La conoces? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Pero eso tiene su momento. En el momento que esa persona, ahora mismo, podríamos hacer a los estudiantes que están aquí viéndonos, podríamos hacer una, una encuesta a ver qué canción le gusta. ¿Saldrían los mismos resultados si esa misma encuesta se la hacemos a esas mismas personas el viernes por la noche a las 2 de la mañana en un garito cuando están de fiesta? Claro, claro, claro. Es que no claro, claro. es lo mismo. No es lo mismo la escucha de una canción a las 10 de la mañana un miércoles que estás pensando en el jefe, que eh, la escucha el viernes por la tarde, que, por ejemplo, en Cadena 100 tenéis ahí el fin de semana ese brutal que empieza el viernes por la tarde, Javi, que a mí me pone las pilas. No es lo mismo. Y eso, la consultora, esa, eso, la encuesta no lo mide. Y ahí tenemos que ser los profesionales los que digamos, sabiendo más o menos lo que gusta, yo lo tengo que claro. saber adaptar. Y claro. esa pelea, esa pelea todavía yo no la he ganado en ninguna de las emisoras en las que he estado. Pues me, da eh, que, me da a mí que no la gana pues mucha pelea, gente, ¿eh? pues pelea la que tiene <risa> toda la razón del mundo. No. Es así. Es, es, es eso que está diciendo Frank, es toda la razón. Es, es, es, es así. Es decir, tú puedes saber... Tenemos más datos que, que, que nunca, pero tenemos más datos nosotros y si tienen más datos en cualquier supermercado sobre dónde colocar un producto para que el tío que llegue a, ahí y entre por la puerta del supermercado se fije en eso y lo compre. Es decir, tenemos una, una, una sobrecarga de información ahora mismo de lo que nos gusta, que, que es, es, es acojonante, pero hay que saber utilizar toda esa información. Entonces, si no la sabes usar, estás perdido. Y para eso está también el criterio, ojo, y el gusto, y... y, y, y y por qué no, el saber ver que hay canciones que, que por mucho que se haya votado la canción de Eurovisión para ir a Eurovisión, es un tostón de canción, chicos, yo lo siento, será la más votada, la han votado, pero a mí me parece un tostón y vamos a quedar últimos o penúltimos. Pero no dejan de ser mi opinión Veremos a ver qué pasa Oye, una pregunta que no tiene nada que ver con esto Pero que creo que es importante eh, Vosotros eh, sois unos resistentes podéis hacer un manual de resistencia eh, también Como Pedro Sánchez Escribirlo vosotros, por favor Porque estar tantos años presentando un morning Como en el caso de Javier Nieves durante tanto tiempo Fran Blanco durante tanto tiempo en un morning No, pero en lo el, de, en, lo en de en Javi otros... es de récord Yo creo que Javi tú tienes el récord Yo eh. creo que nadie en la radio ha estado tanto tiempo madrugando tan ¿En, esp serio? en España Seguido. creo que no, de mornings Yo creo que, que sí. estás ahí número uno, ¿eh? ¡Uf! Pues, pues no me digas eso porque me, me, me hace muy mayor. No, hombre, no. Es que no. tienes mucha experiencia. Claro. Eh, ¿cuál, no sé. te, eh, preguntar el secreto es una, es una obviedad, pero sí que hay mucho trabajo detrás de todo esto. Muchas veces oigo como dice dice dice la gente, me encanta este programa porque improvisan y hacen, y detrás hay un guión y un trabajo y unas reuniones y una estrategia. Eh, esto es así. Claro, hombre, es, del éxito, no hay, ¿no? siempre se dice, o, yo, o a mí me gusta utilizarlo en mis equipos, que no hay mejor improvisación que la que se ha preparado. Totalmente. La no la... si uno prepara las cosas la improvisación es lo mejor que hay es decir y además te da una libertad tremenda yo soy un fanático de la preparación y de tenerlo todo medido si pudiera tener el segundo todo, fenomenal y una vez que tienes eso, olvídate de ello lo tiras a la basura y ya está y entonces te, te sientas y como lo tienes en la cabeza porque lo has estado mm. preparando pues pues no hace falta ni que mires el papel sí, y impre entonces, imprevistos hay... van a haber siempre además no o sea los imprevistos van a venir sí o sí porque en un directo pasan cosas siempre no, no, claro Claro, siempre puede entrar. Es que tú no sabes quién va a entrar en antena y qué te va a decir, por ejemplo. Entonces, pues pues pues a partir de ahí es ya... Pero claro, pero yo soy un fanático de tenerlo todo hipermedido, ¿sabes? Porque me gusta tenerlo así, pero... Bueno, es, que esto habrá es habrá distintas formas de trabajar y Sí, pero varias, bueno, o sea. en, el, en el fondo es hacer los deberes. ¿no? O sea, claro. Eh, hay, hay mucha gente que le, a la que le cuesta. Yo he trabajado con gente a la que le cuesta, le da, le da. Lo tengo aquí en la cabeza, Le da pereza. ¿no? Claro, y, y, y dices, oye, si yo, no, yo no te pido que, te, que tengas que, que mm, mm, prepararte cada una, cada pregunta que vas a hacer, ¿no? A un invitado, por ejemplo. Pero tienes que saber ese invitado. Eh, a, okay, a qué bueno, viene, no, de, claro. do, de dónde viene, luego si quieres invéntate sí. las preguntas, pero los deberes eso los tienes es, que tener no hechos. Claro. Y eso, eso hay es. gente, eso eh, hay gente a la que le cuesta. Mm -hmm. Y algunos muy famosos. Oye, eh, esta pregunta que te la quiero hacer, Fran, eh, ¿cómo es este mundo actual ahora, aunque estás con nosotros para hablar de radio, ¿no? pero para nadie se le escapa que te vemos todas las tardes en la sexta? Eh, ¿Cómo es este cambio sí, de, no, de no damos clases? O sea, paramos sí, las clases y te vemos en la sexta. Sí, sí. sí joder, qué suerte. Todo. Entro en el aula y pongo la tele. No sé por qué me pagan, la verdad, porque, bueno, ¿cómo es este este este cambio de, de clic en la cabeza, ¿no? Cuando uno sale del plato de tele con el lenguaje televisión, con los códigos de la tele, donde todo es eh, cámara, maquillaje, iluminación y y luego ir a, a, a la radio, que ¿no? es un mundo más artesanal, más, más, más, eh, más de, de oficio. ¿no? ¿Cómo es esta transición en tan poco espacio de tiempo? ¿Cómo lo haces? Bueno, yo la verdad que lo vivo con porque bastante... Porque crack, no te tengo... Bueno, <risa> <risa> O porque no me queda otro, otro remedio. Ya son, ya son muchos años compatibilizando programa diario de radio y televisión. Yo lo, lo vivo con bastante naturalidad. También eh, es cierto que mi programa de televisión es muy radiofónico. Si, si te paras a pensarlo y de hecho cuando yo empecé ese, ese programa una de las cosas que yo tenía en la cabeza es esto tiene que ser eh, este programa tiene que tener un clima radiofónico porque era un tipo eh, un conductor con cinco o seis colaboradores ¿no? que es muy parecido al ambiente que yo por ejemplo he manejado siempre en los programas que he hecho de, de mañana en la radio y no ha ido mal. O sea, luego mucha gente eh, me, me dice, oye, pero qué, qué buen rollo, qué buena onda tenéis en ese programa de tele. Y yo siempre digo, es que siempre he intentado que la onda sea eh, muy radiofónica. Entonces, en mi caso lo tengo más fácil. Y, y luego también te digo que, que la, la radio me da, me, da una, me da una tranquilidad brutal porque ya no me está viendo la gente. O sea, eso es un desasosiego. Si yo si yo pudiera hacer tele sin que la gente me viera, sería maravilloso. Bueno, pero no siempre está la cámara pinchándote a ti, ¿no? No, no, no, pero tienes que estar en guardia siempre. Y eso la radio eso la radio no lo tiene. O sea, siempre tengo que estar ahí con el, con el, el rabillo del ojo viendo cuál es el plano que hay. Porque yo tengo, yo tengo un guión, tengo una tablet donde voy viendo la escaleta y cambiando cosas y hay que cambiarlas, me las van diciendo. Y tengo que estar pendiente de eso y que no se vea que estoy, que estoy pendiente del guión. Javi, eh, que tenemos co todos cosas que hacer todo el Primero, nosotros seguir con el programa, que muchas gracias por haber estado al otro lado del teléfono en este Día de la Radio. No sé si quieres cerrar con un gran titular que podamos poner en Twitter. ¡Viva la radio! Y gracias a vosotros por llamarme, que disfrutemos mucho, que estemos mucho tiempo y que, y que nos dé los buenos momentos que hemos gozado todos y nos siga dando esos momentos. Y a la gente que quiere dedicarse a la radio, que, que siga, que, que no desespere... Y que, y que disfrute todo lo que pueda Aprovecho Me para... mucho hablar con vosotros, eh, Freddy Frank, y Fran Igualmente un abrazo y a los que no os conozco también os mando un fuerte abrazo, pero y a, a Fran nos unas cañas. y te Sí, gusta la sí nada. la última vez, esto, esto es totalmente lo terreno Un día estaba yo con Fran tomándome unas cañas en, en la Moraleja, por ahí en Alcobendas, y de repente nos encontramos con Javi Nieves. Y sí, ahí estuvimos, y un nos ratito. quedamos por la tarde. Y pues, le, le dijo a su mujer: Vete tú a hacer compras que yo me quedo aquí. <risa> así fue. Es verdad. <risa> bueno, es Javi, que gracias por todo. Y por cierto, aprovecho para atracarte porque aquí en la universidad todos te quieren mucho, todos preguntan por ti y tienen muchas ganas de verte, así que te emplazo. Tenemos una deuda pendiente contigo para que te vengas aquí a la universidad cuando quieras. Pues claro, y además hemos, quiera. hemos conseguido entrevistarte sin preguntarte qué tal te llevas con Maramate, que esto seguro que lo agradezco mucho. <risa> es una cosa que seguro que nos agradeces profundamente porque te lo preguntan a todas horas. Muchas gracias Javier, un fuerte abrazo. Otro grande, hasta, hasta luego. Gracias, Frank, que vaya muy bien y nada, que te vas directamente a la tele a la reunión ahora, ¿no? Sí, pero se lleva mal con Maramate o. <risa> Fatal. ¿Sí? ¿Sí? No sabes, pero Qué no sabes que peloteras todos los días. Qué fuerte. Ah, porque, Qué fuerte. Porque estoy, todo el día me llaman a mi Freddy, a ver si puedes hablar con Mar, que me he enfadado con él. Así estamos de, de relator. <risa> sí, <risa> te, te llaman de mediador. <risa> Soy el relator. <risa> pues sí, me voy ahora, me voy ahora ya a preparar el, el no. programa. Bueno, a preparar el programa lo tienes medio preparado. Yo voy a ver si lo destrozo. Eso es. <risa> ahora y, luego, y luego, y luego eh, ya sabéis, a las 10 de la noche, eh, el programa de Europa FM te vas a ganar. Que tiene una pintaza espectacular de bueno, 10 a 12. Bueno, tenéis que el, el de hoy. El de hoy, el va de hoy día. ya veréis. Día mundial de, bueno, hay día mundial de la radio en mi programa también. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Fran Blanco. A vosotros. Un abrazo. Chao. Hasta luego.